Bienvenido al Ciclo Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica de EASO Politécnico A. Ciclo que te capacitará para ser encargado de máquinas para trabajar metales, programador CNC, técnico CAM, técnico en metrología, programador de producción o programador de sistemas automatizados de fabricación mecánica. ...trabajamos con metodologías colaborativas basadas en retos... ...y contamos con un profesorado altamente cualificado. Estamos ante un ciclo eminentemente práctico... ...pero que cuenta también con su componente teórico imprescindible. Para definir el proceso de fabricación de piezas... ...aprenderás a leer y dibujar planos y para ello... ...aprenderás interpretación gráfica. Trabajarás en la definición de procesos... ...y aprenderás a utilizar las máquinas del taller tanto convencional como máquinas controladas por ordenador. Aprenderás a medir piezas y a diseñar sistemas auxiliares de máquinas. La inserción laboral en este ciclo es muy alta. Hay grandes posibilidades de seguir trabajando en la empresa en la que has realizado las prácticas o la formación. Si una vez finalizado el ciclo, quieres continuar con tus estudios, Puedes cursar otro ciclo superior como el de Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica en nuestro propio centro o ir a dar el paso a la universidad. Aprenderás a fabricar y medir piezas de alta precisión, primero de forma convencional, manejando las máquinas manualmente y luego de forma digital, utilizando herramientas digitales, CNC y CAM. Si te gusta hacer el trabajo bien ordenado, y te gusta el mundo mecánico, este es tu oficio.